¿Qué tal? ranitas del canal. Aquí, con un nuevo video para ustedes. Hoy estamos en Poppy Playtime, capítulo número 2. Voy a jugar la secuela de este increíble juego Y ranitas, si no has visto el capítulo número uno, Pues en la descripción te dejaré un link directo Para que lo veas, que está en mi canal secundario, ¿vale? Para que veas cómo sufrí en el capítulo 1 Y te enteres de cómo va la historia Hasta el momento en Poppy Playtime Es más que así, empecemos Poppy Playtime Capítulo número 2 qué ranitas, empezamos aquí en donde lo dejamos, ¿no? Aquí fue donde abrimos a Poppy De, de su caja, ¿no? Oh, mira Qué, qué, qué bonito, ¿no? Esa zona roja donde <ríe> daba miedo que, que pronto saliera algún screamer y todo eso. A ver, eh, ahorita nos toca regresar, ¿no? Uy, esto me trae recuerdos cuando uno iba de... del de, de, de, de juguyuguy. Vale, aquí está el caballito y todo. ¡Oh, mira, ahora podemos acceder a la puerta! Estaba, estaba con el armario este. Ok. Oh, no, volvimos a esta juguetería Asquerosa Aquí está Huggy Wuggy está, Aquí está Bron, mira, qué guapo Alguien me está hablando, ¿eh? Alguien me está hablando El, el Ludi Ay, este, este es el creador, güey Este es el, el jefe jefes. Vale, tenemos que buscar algo Para abrir esa puerta ¿Por el otro lado no podemos ir? No, no podemos ir, tenemos que ir por este lado A ver qué nos espera por acá Oh, mira, hay un Algo nos está hablando Se escucha como alguien Alguien chiquitito, una niña ¿Será Poppy la que nos está hablando? A ver, ¿cómo, cómo subimos allá? Oh, mira, a ver Oh, pues ay es verdad, podemos columpiarnos Mira, mira, qué guapo Vamos, vamos, vamos, vamos vamos, vamos. A ver Uy, oh, ¿qué es esto? Presiona aquí A ver What? Se ríe. ¡Oh! ¡Esa ah. es la voz del Jugieboogie! ¡Qué guapa que! ¡Ay! Ok, <risa> se me cayó encima. No hay problema. Bueno, ahorita dónde hacemos, aquí no podemos ir. Ah, mira que hay otra puerta. Ah, es, es ra. podemos correr estos barriles. Vamos, vamos, corramos todo esto. Quitemos todo esto los dos, la, con las dos manos. Vamos, vamos. qué recuerdo eh, qué recuerdo. Abrimos la puerta. ¡Oh! ¡Qué misterioso! Un pasillo aquí. ¡Mira la llave con la, la flor roja! ¡Vale, vale, vale! vale está para inventario! ¡Oh, tenemos un inventario ahora! ¡Qué guapo! Ok, ya tenemos la llave. Yo creo que esa es la llave que abre la puerta roja. Porque, pues, a ver, tiene una, una, una flor roja. Debe abrir la puerta roja, ¿verdad? Vale, vale, vale. Aquí ya podemos abrir la puerta, por fin. Ojito, entramos en la oficina del jefe. Vale, aquí vemos el suvibuggy, vemos un gatito kawaii, vemos a, a Bron, a Poppy y todos los amigos. Oh, mira, hay una flor. ¡La puedo agarrar? Inventario. A ver, tenemos coleccionables. Mira, Daisy. Qué bonita, qué bonita. Ok, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Acá hay, acá hay una cinta para reproducir A ver, ¿dónde? Ah, vale, aquí Ah, y se puede agarrar Tengo una hoja también No, no Aquí es una hoja de un experimento 81 m Y pues no alcanzo a leer mucho lo que dice ahí O sea, no Las letras así no, no, no le sé ahora Vamos a reproducir el cassette a ver, ¿qué nos está contando el cassette? 75 años más tarde Bueno, ya, mucho texto A ver, vamos a buscar, a ver, mira acá Aquí hay manos, aquí yo creo que podemos jalar esto Efectivamente Y ahora, oh no ¡Oh, Una tubería oscura Esto me trae recuerdos cuando nos perseguía Huggy Boogie. Qué miedo, a ver, eso está estrechito A mí los lugares estrechos como que no No me gustan, eh A ver, vamos, vamos Ok, vamos a caer en un almacén Por lo que veo Acá hay una puerta, no la podemos abrir ¡A su madre! Uh, sorry. I didn't ¿Qué? ¡No está hablando! ¿Qué quiere? que Ah, ah, vale ¿Quiere que, que, que, Vale Según nos quiere ayudar, ¿vale? Ok Entonces vamos a encender estas cosas Yo me acuerdo muy bien que tenía que hacer algo así de encender esas dos Y ahorita poner la otra mano en otra cosa A ver, ¿dónde está? Busquemos, busquemos No veo nada Ah, vale, aquí Ok Oh, nos está aplaudiendo Ok Ok Vale, me está diciendo que gracias por liberarla en la caja Y esas cosas porque pues estaba atrapada, ¿no? Oh, y se fue Y se fue, y nos dejó y nos dejó literalmente solitos Ah, no, está siguiendo hablando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, what the fuck súper chiquitita, ¿eh? Súper chiquitita, vale, me está diciendo que tengo que irme por acá Vamos Tengo miedo, ¿eh? Espero, espero que seas en serio buena persona Y no me defraudes porque ya, ya he experimentado fraudes Super, super, no, malos Vale, volvemos, volvemos A hey, la oficina, ok here. Oh, mira, aquí está Hola, Poppy Qué miedo me das, defense. eh What, ¿Por qué se te ve el pelo así? Ok, no, no tengo ni idea Pero bueno, a ver eh... Ah, que la sigamos Ok, tenemos que irnos por este lado de acá Pero este lado, oh, mira, pues ya, ya no está Ya no está bloqueado ¿Y ese robot porque tiene sangre? ¿Hola? ¿Por qué tiene sangre, pequeño robot? ¿Qué, qué, qué le pasa? Ok, vale, seguimos por aquí ¡Uy, oh, qué miedo! Ok, tenemos que columpiarnos de nuevo ¡Vámonos, columpiamos! ¡Yuhu! Y no soltamos ¡Fue! Uh, Se sentí cerca, la sentí cerca Vale, a ver, de esa puerta podemos ir Vamos a ir Okay, a ver por acá. Ah, mira, por aquí bajo Poppy. Y, y está cantando, eh. Aquí está la, el gato. El gato abeja. Abrimos la puerta. Oh, ahí está. ¡Hola, Poppy! ¿Cómo estás, Poppy? Hola. Hola. Uy, Listen, perdón. What the fuck? ¿Qué le pasó? La mommy se la llevó. Joder. Ahora cómo voy a salvarla. ¿A ¿Dónde tengo que ir? Esto está cerrado, eso está cerrado No, no, no me digas que me tengo que lanzar por ahí Bueno Si no se arriesga, lo pierdo todo ¡Vámonos! Ok Oh, mira Helioludin Guard. Oh, vale Hay varios túneles así O sea, si ¿sí se tiran los trabajadores para llegar a lugares Qué divertido, ¿eh? Sería muy divertido llegar y, y para irte a algún lugar Tienes que <ríe> deslizarte Sería muy guapo a ver, ok, aquí tenemos otro pequeño puzzle A ver, ahora tengo que ver aquí ¿Cómo? Se ha cortado la mano? Hmm. A ver, si hago esto A ver, si hago... Ver, pero pégate, así Si hago con este, también se corta Joder, a ver, tengo un truco A ver si utilizo esta cosa Azul Y si ahorita Paso por aquí Espero no se corte, vale, vale, vale lo estamos dominando Y ahorita puedo tocar este de aquí, ¿verdad? Ahorita sea, puedo tocar este de aquí Y tengo que llevarlo allá No puedo ¿What? ¿Cómo lado? ¡Ah! ¡Ah! Vale por aquí Mira, perfectamente O sea, soy, soy un genio, ¿eh? Mira, ya se está prendiendo aquí algo Ok, Game station Ah, su máquina Oh, mira esto como está de... de... Se tiene mieroso, loco, qué miedo. Okay, vamos, vamos, seguimos. Ok, acá hay una puerta para poner la mano roja. ¿Qué? Me arrancaron la mano. Mommy. No. Mommy, ¡Regrésame la mano. No, tenía Poppy. Suelta a Poppy. No te me acerques. No te me acerques, tú araña arañas asquerosas! Regrésame a Poppy ¿Qué quieres hacer a Poppy? ¿Cómo? ¿Oh? No, no, no No quiero jugar tu juego asqueroso Me está diciendo que tengo que jugar juegos Para poder eh, salvar a Poppy No, pobre Poppy Miran la carita, está sufriendo No, asquerosa Suéltala Por favor no Que la sué, Mírame, mírame bien, suéltala Mírame, suéltala Suéltala, ¡Suéltala! ¡Suéltala! Qué miedo ¡Joder! Vale, y se fue ¡Joder! O sea, lo que nos dijo en sí Que tenemos que hacer un, un par de minijuegos Y tenemos que Pues salvar a Poppy, va A ver, aquí se abrió esto Exploit oh, flight Time. Y... ¡Oh! Mira... ¡Qué tremendo mapón! ¿Y aquí que hay? aquí hay un peluche todo sangriento. Y, y parece un... ¿qué, es un perro? Bruga? ¡Qué vaina! Bueno, ni modo... A ver, acá hay una palancota. Vamos, la presionamos. A ver. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Ok? ¡Oh, mira! ¡Llegamos a un tren gigantesco! ¡Wow! Oh, ¡Qué épico! A ver si ¿sí le presiono aquí. No se escucha nada, ¿no? No, está roto, está roto, está roto todo esto. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué épico! Aquí eran. Aquí jugaban los, los niños. Esta es la estación de juegos. Mira qué épico. Ahí hay casitas. Hay trampolín, resbaladillas. Sillas. De todo. Mira, qué guapo. Oh, mira, aquí está. Hakawigi, Hakiwagi. Aquí, guay, musical, memory O sea, memoria musical Estatuas Vale, aquí tengo que ir, ¿no? En el tren, aquí está alumbrando rojito Vale, a ver Vamos a presionar esto Vale, oh, una musiquita chévere Vale, vale, vale Tenemos que hacer el minijuego de las memorias O sea que tenemos que ir acá Al juego musical de memorias A ver, vamos, oh, Dios o sea que... ¡Ah! Ya entiendo Ten Tenemos que hacer ese minijuego Que es Musical Memoria Luego tenemos que hacer eh, Estatuas y, y, y Hakiwagi Hakawagi. Hakawagi Ok, a ver pues Vamos, vamos a Musical memorias Ok, vamos a ver Uy, esto está súper esturbio A ver, Let's Party ¿Esto que es? Un conejo con conejo con platillos Vale, a ver, vamos a ver por acá se ve por allá, tengo que ir, ¿no? Ok, pero tengo que dar esta vuelta Por acá, siempre me dejan dar vueltas Y ahí está el camino, joder Ok, una palanca Presionamos Vale, Molin Rom Vale, ok Una cinta Y me dice que presione esto Vale, Uy, ¿qué se está llenando aquí? burbujitas mira Hay pelotitas Eso ¿Nos vamos a duchar? No esa ducha Se hizo líquido, se hizo espumita, mira Guapo A ver, ahora ahora tengo que presionar este, ¿no? Presiona Vale Ok baño, me, me ducho, me ducho ¿No? ¿Funciona? Funciona ¡Ah, claro! Porque está aquí destruido esto, vale Tengo que organizar Ahí está, va, ok, ok, ok Vale, lo presionamos, ahora sí se vacía, eso está pasando por aquí Por ese ojo de ahí Y ahora va a caer acá, ok ¡Oh, mira, hay manos! ¡Vamos a crear manos! Ok, necesitamos la mano Claro, porque pues Mommy nos llevó la mano roja Y necesitamos A ver, ok, aquí ya, ya cayeron las manitos, míralas, míralas ¡Qué bonita! Una de esas van a ser mías A ver, vamos ahí Ok, las pintamos de verde Dos Tres Cuatro 5, ok, vamos a tener mano verde, ¿vale? Ya no van a ser rojas, sino verde Vale, ok, este es para acabar el procedimiento Vale, ven para acá, manito, ven para acá Vale, ahora te... puedo seleccionar alguna de estas A ver, voy a el primero Oh, mira, qué guapo ¿No puedo agarrar más? No, no, no, ya, ya tengo suficiente Oh, mira, aquí está lo de la cinta A ver, vamos a ver qué nos prepara esta cinta Ok, vale, o sea, cojo aquí Ok, 10 segundos y presiono acá, ¿verdad? Ok, ok, vale, vale, ya le entendí la mecánica de la mano verde. ¿Qué se escuchó? Ok, vale, tengo miedo. Vale, ya pasamos por acá, ok, a ver. Esto por aquí. ¿Dónde vamos a entrar? Tengo miedo en dónde vamos a entrar. Preston en here. Ah, oh, mira, por acá venimos Y por acá... es don... Oh, cielo santo Ok, ok, ok Presiona aquí ¿Qué? Esa, ¿Esa es la voz del conejo? ¡Qué miedo, loco! A mí, si fuera un niño, no, no me gustaría, ¿eh? A ver, presionamos de nuevo qué, ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Vale, o sea, creo que tenemos que ir por aquí Ok, que es esta cosa súper dura? Super... Ah, ¿Qué es esto? No, ¿Qué es eso? Es el conejo, mira. Ok. No, ya va a empezar esto. Ya va a empezar esto y no quiero. No quiero, por favor. Ya. ¿Me puedo regresar? No me puedo regresar. ¿Esto es.? es ¿what? ¿Está mami? ¿Qué no, mira, me está bajando. No, no, no, tengo miedo Y tiene dientes super filosos ¿Qué? Que niño le encanta eso No, no Por favor, ya no lo baje más Joder, joder, qué miedo, qué miedo ¿Eso estará vivo? ¿Está vivo no? Está moviendo la boca y todo eso Ok Vale Ah, tengo que jugar Azul Ok Blue Red Ok, ok Blue Red Blue, red, green. Ok, que miedo. Red, green, green, Blue, red, green, green. Que miedo. Red. Green. Green. green, green blue, blue, red, green, green, yellow. Ay, qué, qué, ¡Qué miedo! Vale, ya, ya lo pasé. ¿Cómo que ronda dos? Red. Ok, rojo. Red, vale, esto se va a poner más, más difícil cada vez, ¿verdad? Red. Okay. Green, red. Green. Okay. Red, green, red, green. Uy, red, no, esa cosa va a estar red, bajando. Acá, acá, acá, acá y acá. Uy, green, qué red, miedo. Red, green, red, Green, red. Green Red, red Y Pylon No, no, no, qué miedo Esa cosa me va a atrapar ¿Cómo? ¿Ronda 3? Blanco Hay más colores Blanco y naranja Ay, no, cada vez hay más colores Blanco, naranja Y verde Blanco, naranja Verde y blanco Acá, naranja, green, blanco, naranja Ok, blanco, naranja, verde, blanco, azul No, no, me otra Blanco, ay, no ¡No, no, no! ¡No! ¡Se me ha ¡Se me ha ¡No sé cómo es! ¡Eee! ¡Me voy a atrapar en quiero, tío! cerca! Ok, vale, volvemos a empezar aquí. White. Eh, guay, blanco, blanco, blanco. Ok, blanco. White, white. Blanco, blanco. White, white, blue. Blanco, blanco, blue. White, white, blue Blanco, blanco, blue y naranja. Ok. Blanco, blanco, azul, naranja, blanco. Ok, pasé. Pasé la ronda. Ronda 4, casco. Eh, azul. ¿Y ¿Por qué sale así? Jota. Eh, ah, el eh, blanco. Eh, perdón. A azul, Jota. Ok, Blue, J, Corazón Corazón mm -hmm. eh, Azul, J Corazón, Blanco Vale mm -hmm. eh, Azul, Blanco eh, Corazón Esto y, y esto Ok, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. okay. Eh, Azul, J Corazón Blanco ¡Esto! ¡Hielo! ¡Uy! ¡Por fin lo pasé! ¿Me pasa? ¿What? Hielo ¿Qué? ¡No, no le sé! ¿Hay algo? Presionemos eso No le sé, no le sé cuál, cuál, cuál es O sea, presionado bastante Pero yo creo que ya pasé, ¿no? Ok, sí, la pasamos, la pasamos Vale Ok, nos está, nos está diciendo que, que fuimos espléndidos Que no pensaba que íbamos a pasarlo Vale, está bien Ok, ¿qué es ¿Qué, qué, esto? ¿Qué? La mano Me dio un regalo ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¿De qué? ¡Ah, mira, una pista! Trae... ¡Ah, ay código de tren! Tenemos que conseguir tres códigos Vale, ok Vale, vale ¡Ah! Mami, en tu cara ¿Qué pensabas que yo no iba a ser pro? Bueno, yo nunca fallé una vez, bueno, una vez nada más. Solo una vez Que ya no podemos ir, ¿verdad? Vale, vámonos de aquí Ya no quiero estar ahí en este correo What the fuck Ok, tenemos que irnos entonces por debajo ¿El conejo sigue ahí? ¿Qué quiero checar? ¿El conejo sigue ahí? Conejo súper extraño super... Ah, ya no puedo subir Ok, está bien Ok, vamos Oh ah, Vale, mira, llegamos a a un almacén Ok, mira, C1, C2 Playtime, ok, a ver, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a algún lugar ahora? A ver miren coleccionable ahí Ah, mira, aquí está, aquí está Bron Ok, ok Vale, tenemos que escapar de aquí Tenemos que irnos para algún lado Vale, acá hay algo verde y tenemos que hacer un... Un puzzle Que okay, con esta mano tenemos que hacer algo Tenemos que buscar qué hacer con esta mano Aquí no hay nada, ¿no? No, no nos dice una instrucción o algo. Aquí hay una puerta tampoco. la No hay nada, eh. Vale, no hay nada. Mira, aquí está el peluche ese del, del, del conejo y aquí está uno de, de momi. A ver, tenemos que buscar algo para, para jalar eso y, y llevarlo a algún sitio. A ver. Seis hojas y media después. Ok, mira, por aquí había una palanca. No sé si esto hará algo. Vale, ahora yo creo que con esta palanca lo puedo, lo puedo mover, ¿verdad? A ver. Ahora sí, ¿no? ¿Verdad? A ver, lo agarro. Ahora sí, ahora sí. Ay, joder, que todo se me pasa. A ver, vámonos. Este peluche no era. Vale, tenemos que seguir el camino por acá. Tenemos que ir a mover el otro bron para podernos ir. A ver, vámonos. Uy, esto me está deteniendo. Ok, vámonos por aquí. Vamos, vamos, vamos, vamos. Que te tarda este gancho mucho. ¡Oh, por Dios. Esto es como el jueguito de la garra, eh. Tenemos que ir a atrapar el peluche deseado. A ver, vamos, vamos. Ok, giramos por aquí. Ya estamos, que llegamos. Subimos las escaleras. Vale, vale. Y lo ponemos aquí abajito del dinosaurio. A ver, ahí. correte un poquito más. Ahí está. Ok, ahora cojo energía Le damos energía, lo va a enganchar Y lo movemos A ver Ok, lo movemos, lo movemos Y bueno, ya, a tomar por saco Vámonos, vámonos de aquí Ok, otro puzzle Y aquí está Kissy Missy, vale um, Puzzle, puzzle, a ver Aquí tengo que conectar Y tengo que enganchar de acá Ok, a ver Vale Ok, ok, ok, ya lo solucioné Vale, tengo que enganchar esto Tengo que bajar por aquí Y dale aquí No, es que soy un genio Soy tremendo más de máquina fiera, más de tifón Vámonos, vámonos, vámonos Ok, ya se abrió aquí esta compuerta Y nos fuimos ya Ya puedo escapar, ¿no? Regresamos a nuestro lugar, ¿verdad? Ok, vale, vamos, vamos, vamos Vamos aquí, regresamos Y ya se puede activar la fase 2 eso nunca lo presiones, ¿qué dice? Oh, es la voz de Kissimissi! Ok, nos está diciendo que, que podemos subir en el tren ¡Oh, mira! Aquí podemos poner la mano ¡Vámonos! ¡Ya no podemos ir en el tren! Vamos, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chu-chu! chu ¡Vámonos! ¿Hola? No sirve, ¿no? ¿No sirve? No sirve nada, joder yo creo... No, es que nos falta todavía tres juegos más para desbloquear para las pistas estas. Ya nada más tengo una y son tres. Joder, ranita, en serio, yo sufrí muchísimo con ese minijuego anterior. Espero que el siguiente esté súper más suavecito porque ya no, ya no aguanto, ¿eh? Joder, ¿cómo cuesta? Dale a la palanca. Dios. A ver. Tenemos que ir a Waga Wagi. A Waga Wagi. Wagi, wagi. ¿Cómo se llama, No sé. Wagi, Wagi. Vale, ese es allá. Ok, vale, vale, vale, vale. Se abrió la puerta Bueno ranitas hasta aquí va la primera parte Ya luego pues vamos a hacer el de hak Hakawagi eh, Por lo que veo tenemos que pegarle Con un martillo a los Hogi boogies. Y pues nada, espero que le haya gustado Muchísimo la parte número uno Y pues denle mucho amor, mucho likes Y comenten Hakawagi, <ríe> por así decirlo Y bueno, nos vemos en el siguiente video Adiós